Hola guapo. Hola mi amor. Hola guapo. Hola mi amor. Adiós guapo. Adiós guapo. Adiós guapo. Adiós guapo. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! Besitos, mua, mua. besos, sabes jugar muy bien, guau, guau, guau, guau, guau, muchas gracias.